vez más les doy la bienvenida a este culto, curso de php 7 desde cero espero que estén aprendiendo de este curso 100% práctico de php 7 en este video tutorial primeramente vamos a aprender lo que es operadores lógicos operadores de, de asignación operadores aritméticos operadores de comparación de concatenación y, y generalmente eso pero primero quiero que se vayan a la página de Codinámico y le den su me gusta y sigan la página que es la página del canal, la página oficial del canal y quiero que compartan el contenido eh, con otros grupos porque sí me serviría mucho para comenzar a crecer aún más y eh, querer compartir los cursos es mi, mi, mi intención querer compartir todo el conocimiento eh, gratuito de una forma 100% práctica así que comencemos eh, con, el, con el, este video y vamos a, a enseñar lo que son operadores lógicos en php ¿Okay? entonces vamos a hacer un eco diciendo con un h1 que fue en el vídeo anterior que lo aprendimos etiquetas html de php y vamos a decir <coughs> operadores lógicos en php7 vamos a hacer un eco con un separador de línea y vamos diseñando nuestro nuestro curso todo esto lo, lo enseñé en la en, la anteri en el anterior video quiero hacerlo eh, un poco más despacio por sus, sus sugerencias de explicar un poco más despacio y eh, les voy a explicar un poco más despacio entre los operadores lógicos de PHP se encuentran los operadores aritméticos eh, que son básicamente los operadores más comunes en un lenguaje de programación como suma, resta, multiplicación división, residuo, e y potencia también entonces en php voy a explicarles un poco acerca de, de los operadores aritméticos entonces voy a manejar dos variables dos variables con dos valores una variable x y una variable y con estos dos valores y voy a manejar una variable z ok, que vamos a inicializarla en 0. Okay, entonces estas son mis variables que voy a trabajar durante este vídeo en este caso voy a hacer ejemplos de operadores aritméticos lo cual es suma, resta, multiplicación división, recibo y potenciación como lo acabo de decir hace poco voy a decir que la suma de x más Y sería lo que tiene X y el signo para adición sería más para dar un salto de línea lo único que tendríamos que hacer es hacer un BR y vamos a hacer de nuevo la resta de X menos Y sería lo vamos a hacer con el operador X menos Y de nuevo vamos a hacer un salto de línea y vamos a hacer un, la multiplicación de X por Y sería X por lo hacemos con el signo asterisco por Y y también vamos a dar un salto de línea ¿ok? y quiero que vayan siguiendo paso a paso vamos a decir que la división de x entre y sería lo que tiene x dividido con el signo este de de barra entre y vamos a dar un pequeño salto de línea y tenemos que el residuo es lo que queda de la división. Lo vamos a hacer de esta forma: el residuo de X porcentaje Y sería X porcentaje Y. Es el residuo de la división entre X y Y. ¿Ok? Para que lo tengan en, en cuenta entonces haríamos otro salto de línea y diríamos que la potencia de x a la y sería lo vamos a hacer de esta forma que sería x por por o sea 2 por y la variable y sería la potencia de de x a la, a la y entonces sería otro salto de línea y vamos a ver los resultados directamente en nuestra página aquí tenemos un error en la línea 15 que me dice que la variable Y no está definida aquí estamos viendo resultados como la suma es 12, la resta es 8 multiplicación sería 20 la división sería eh, 5 el residuo no tiene porque eh, sería un, varo, un valor par, sería 5 y no hay ningún tipo de residuo, sería en este caso sería 0 eh, aquí vamos a colocar eh, la potencia, está dando que el valor Y en la línea 15 y mayúscula, quiero que tengan esto en cuenta, coloqué una y un may mayúscula perdón y no me la recibió por el cas sensitive de PHP, que identifica las variables si son tipo mayúsculas o tipo minúsculas. En este caso, nuestra variable está en tipo minúscula. Y aquí tenemos el, el, el resultado. La suma 12, la resta 8, la multiplicación 20, la división 5, el residuo de la división 0 y la potencia de que la y sería 100 listo entonces lo que vamos a hacer es una línea divisora con hr y voy a hacer un título h2 que me diga operadores también voy a hacer un center aquí voy a hacer un center y voy a dar esto como operadores creo que debería llamar también esto acá como operadores aritméticos vamos y decimos eh, que vamos a operadores de eh, de asignación operadores de asignación ok vamos a, a aplicar los operadores de asignación que en este caso sería con las variables sería comparar si x es igual a y en este caso voy a utilizar dos variables una que es A, que es igual a 10, otra que es B, es igual a, a 10 también. Entonces en este caso voy a decir, eh, voy a decir una pregunta y es que si A es, es igual a, a B, y lo voy a hacer de esta forma, voy a hacer un hecho y voy a decir, es igual y él tiene que responderme true o false porque es un valor booleano va a decir si es verdadero o si es o si es falso entonces es igual voy a decir eh, x igual igual eh, para para decir que es igual perdón a es igual igual b Y vamos a decir, a eh, imprimir un momento. Entonces, aquí me está dando 1. O sea, significa verdadero. Si colocaría diferente, porque vemos, no, no me da nada. Eh, diferente lo podemos hacer de esta forma: a diferente eh, de B. Y no me da nada, sería un 0. En este caso, vamos a, de, a decirle si es totalmente idéntico con los tres iguales. Lo que me va a decir que es 1, o sea que es totalmente idéntico. A es totalmente idéntico a 1. Entonces, cambiamos el valor de B y vamos a colocarle un 8. Y vamos a decirle que si es idéntico, no me va a decir nada, me va a decir 0. Eh, y voy a colocarle si es diferente y me va a decir que es 1, que a si sí es diferente a 8, entonces en este caso hemos podido ver que esto significa que es diferente, tenemos que ver esto es idéntico, que comparten todo en similitud, esto es eh, igual, también podemos ver esto, también significa diferente eh, también podemos ver esto que es totalmente diferente también esto como mayor esto como menor eh, también podemos ver lo básico que es mayor o igual y también menor o igual ok esto se lo dejo como tarea para que ustedes practiquen y me lo envíen como una actividad de hacer un ejercicio con estos operadores de comparación comparando dos variables si son iguales diferentes totalmente diferentes mayor menor mayor o igual o menor igual ok por lo cual voy a, a quitarlo de acá y ya saben cuál es la actividad pueden pausar el video y, y ver qué es lo que tienen que hacer seguimos con el video y voy a colocar eh, en este caso no hay operadores de, asigna de, de asignación, sino operadores de comparación. ¿okay? Ahora sí entramos a los que es operadores lógicos de, de, de, de, de PHP 7. Y vamos a comenzar con AND, que es I. Y OR, que es O. También podemos decir que, que ampersand, doble ampersand, también significa es como si dijeras and o i entonces puedes utilizar ampersand o an ¿Okay? también puedes utilizar este, este símbolo como or entonces tienes dos opciones utilizas, eh, o utilizas or o utilizas este, estos dos símbolos ¿Okay? esto, esto es más que todo los eh, valores también podemos ver este que es diferente entonces podemos hacer algo básico con dos variables que me diga una variable f que es igual a 10 otra variable n que es igual a 20 por lo cual yo sé que la suma sería 30 y voy a hacer un if que voy eh, poco a poco voy a decir si F si F y eh, N o la suma vamos a decir algo básico como si F más eh, n vamos a colocar esto dentro de paréntesis si f an podemos también hacer ampersand de esta forma vamos a decir si f y n utilizando operadores de comparación que sería igual a 30 va a ser un hecho que me diga son iguales o la suma es correcta de lo contrario con él voy a decir eh, la suma no es correcta voy a, a dar esta y me dice la suma es correcta entonces si le coloco aquí 20 estoy utilizando en este caso an como operador lógico y igual igual como operador de comparación, estoy comparando si la suma de estos dos es igual a 20, si es entonces me va a decir que es, eh, es correcto, de, en este caso me diría que la suma no es correcta aquí vamos a entrar a, a decir eh, por ejemplo si la suma es diferente a 30, me dice que la suma no es correcta, entonces eh, me, está, me está viendo si la suma es igual a 30, me dice la suma es correcta, si no es igual, entonces la suma no es correcta. Okay, y quiero que haga un ejercicio también con esto de operadores lógicos utilizando and if eh, perdón if no utilicen todavía utilicen eh, bueno para comparar tendrían que utilizar if como lo más básico pero eh, quiero que haga un pequeño ejercicio de and or eh, para operadores lógicos ok volvemos esto acá y voy a utilizar un, un método que es eh, también de operadores de concatenación tengo un texto 1 que voy a llamar hola tengo un texto un texto 2 que voy a llamar mundo entonces para concatenar estos textos lo que voy a hacer es hacer un texto 1 voy a colocar un punto y voy a colocar texto 2 para salir o para eh, dar una salida sería decir eco texto 1 texto 2 ok entonces aquí me va a decir hola mundo ok entonces de esta forma eh, podemos ver los operadores más básicos de php b7 operadores lógicos operadores aritméticos operadores de, de comparación operadores de de de concatenación también y quiero darles un otro ejemplo que es operadores de asignación en este caso son operadores como bien lo dice de asignación aquí vamos a trabajar lo que es igual, vamos a trabajar lo que es eh, más o igual, vamos a trabajar lo que es menos o igual eh, vamos a trabajar lo que es por igual eh, división igual y también residuo igual es como si yo dijera x es igual a y y aquí es como si dijera x es igual a x más y Aquí diría x es igual a x menos y. x es igual a x por y. Son operadores de asignación que lo podemos hacer de esta forma. x es igual a x entre y y x es igual a x recibo de y. Entonces de esta forma podemos ver cómo cómo poderlo hacerlo, si lo quieres hacer de esta manera más corta, o lo puedes hacer de esta manera de asignación entre variables, ¿ok? Entonces, eh, en este caso, hemos terminado este video, espero sus comentarios, y también espero que vayan a la página, compartan el contenido, y los que no están suscritos al canal de YouTube, espero que se suscriban, y hasta la próxima.